cómo causar una buena primera impresión. En 15 segundos nos formamos una opinión de una persona, este proceso es ultra rápido, estos pueden ser aprovechados de la mejor manera. Nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Pon atención en la presentación personal, el uso del lenguaje verbal y no verbal, y el respeto de patrones culturales. Prepara el terreno con anterioridad. De ser posible averigua los nombres, a que se dedican y sus gustos de las personas o persona con la que vas a interactuar, estaría bien ya que llevas ventaja. Practica tu lenguaje corporal. Esto influye no solo en cómo te ves sino también en lo que reflejas a los demás. Evita los brazos o pies cruzados. Que tus pies estén golpeando. Esto se interpreta como una persona cerrada. Mantén los brazos relajados y sueltos. Evita hacer movimientos bruscos. Sé puntual. Al llegar a buena hora. Puedes prepararte, es bueno tener un kit de limpieza, puedes pasar rápidamente al tocador y checar tu peinado, tu olor y tu apariencia, por lo que te recomiendo que siempre lleves un cepillo para peinarse, un desodorante por si el metro venía llenísimo, y un perfumito de tu preferencia. Acostúmbrate a hablar claro y pausado. Recuerda que también somos lo que hacemos por lo que vendría bien leer todos los días en voz alta con un lápiz en la boca mínimo 15 minutos al día para expresar con claridad nuestras ideas al hablar de manera correcta, proyectarás mucho más respeto y sonarás más confiado. Aprende a decir lo que quieres de forma concisa y clara, habla de manera que las personas te entiendan perfectamente. Es fundamental la limpieza y la vestimenta para causar una buena impresión, no existe el amor a primera vista pero si primeras impresiones, recuerda en lo que se refiere a la vestimenta es importante el sentido común, no vas a ir a un partido de fútbol con traje, ni a una reunión de trabajo importante en shorts. Mantén la interacción con las personas, sé sociable, confiado y genera una poderosa primera impresión. Ten contacto visual, ten cuidado no exageres o puedes parecer intimidante, por ejemplo, cuando te encuentres en un lugar si haces contacto visual, no lo hagas por más de tres veces sin iniciar una conversación breve, o de lo contrario va a parecer raro. Cuando hablas con alguien nuevo usa la regla 80-20. 80%, 80 del tiempo mira a la persona y 20% no. Esto no es una ciencia exacta. Recuerda que hay personas que no tienen miedo al contacto visual y otras sí. Saluda firmemente, sin lastimar pero tampoco saludando con los dedos, el saludo debe ser cálido, amigable y sincero. Interésate en la otra persona, por ejemplo, cuando te lo presenten puedes decirle que repita su nombre. Esto va a tener dos objetivos, el primero para recordarlo y el segundo para que en el transcurso de la plática lo llames por su nombre, pregúntale por su profesión, por su familia, por sus pasiones y haz preguntas con respecto a estos temas y pon atención e interés en lo que dicen. Un error muy frecuente en las interacciones en la actualidad es que parece que nacimos pegados al teléfono celular, evita comprobar los mensajes de nuestros amigos o familiares, las señales que mandas es que estás aburrido. Conecta con los demás comprendiendo sus sentimientos. Desarrolla intereses conjuntos, lo que facilita el logro de retos compartidos. Bueno hasta aquí, si te gustó no olvides darle like, activar las notificaciones para cuando subamos contenido como este y suscríbete para apoyarnos. Para llevarse bien, no necesitamos las mismas ideas, necesitamos el mismo respeto.